días y un saludo a todos los seguidores del blog. Eh, bueno, este es el segundo vídeo que voy a hacer sobre el tema de Dios sobre el tema de la religión. Les invito a todos los que no hayan visto el anterior, que lo vean, pues haya aporto alguna idea importante sobre el problema de Dios en las sociedades actuales, en las sociedades modernas. Hoy me voy a centrar más en otras ideas, aunque en algún momento recordaré las anteriores miren el tema de Dios, el tema de la religión ha sido un tema muy criticado en los últimos siglos sobre todo en el siglo XIX en el siglo XX y en lo que va de este eh, pocos temas han tenido una crítica más mordaz más fuerte, más intensa y más profunda ahora bien Ahora bien, la religión, el problema de Dios, yo no creo que haya salido debilitado de todo ese debate, de toda, esa de toda esa discusión y toda esa crítica. No, yo creo que al contrario, yo creo que ha salido fortalecido. ¿Por qué? Porque la religión, todos aquellos que se dedican a estudiar la religión, y les puedo asegurar que hay, te que hay teólogos, de una dimensión intelectual como, como cualquier otro gran científico, bien, pues yo les puedo decir que toda esa crítica ha servido para que mucha gente religiosa, a su vez, haya tenido que hacer una reflexión muy profunda sobre el tema religioso y, y digamos, hacer una crítica desde dentro de la religión, teniendo en cuenta todo aquello que se decía desde fuera para realmente poner la religión en el lugar que le corresponde y quitarle todo aquello que era ajeno y que no se podía seguir manteniendo en estos últimos siglos por tanto esto es una, una realidad ha sido así en los últimos siglos digamos 19, 20 y ahora 21 bien Podemos decir, podemos decir que la religión, el problema de Dios, se ha enfrentado con muchos problemas. Uno de esos problemas ha sido lo que yo llamaría el problema sociológico. El problema sociológico quiere decir que en la sociedad en general, no hablo de las élites, no hablo de los intelectuales, no hablo de las facultades de teología o de filosofía, no, no hablo de eso, hablo de la gente normal y corriente, ¿eh? se ha instalado, se han ido instalando una serie de, una serie, un clima diría yo, un clima social, un clima, un clima que ha sido, eso sí, estimulado, potenciado, creado, por los acontecimientos de los últimos siglos, sobre todo de tipo científico, de tipo científico, y también esa, a través de esa crítica de la, que les estoy, de la que les estoy hablando. Por tanto, pero eso ha trascendido a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, los periódicos, el clima general, el, el, el, el, el hablar unos con otros, la comunicación, eso ha trascendido y ha creado un clima. Ese clima es muy diferente, pero muy muy diferente, al que había que le diría yo, pues vamos a poner en el siglo XVIII, muy diferente. Y, y es un clima más bien propicio a una especie de increencia o no creencia eh, de las masas en la religión y en Dios. A, a veces utilizo, eh, no es lo mismo decir creyente o no creyente, que decir no creyente o ateo, porque... Ateo es el que niega, el que dice no tener Dios. El no creyente, yo creo que es, que es un concepto diferente, en el cual aparecen, digamos, las dificultades que puede tener una persona en su, en su mente para aceptar esa realidad de Dios. Por tanto, creo que son dos conceptos que no se pueden hacer equivalentes. Son. Tienen algo que ver, pero son bastante diferentes. La religión en los últimos siglos se ha considerado una realidad por muchísima gente. Y se considera opresora, aniquiladora de la, de la dignidad humana, que le restaba al hombre su autonomía que se la quitaba, que devaluaba esa capacidad que el ser humano tiene para estar en este mundo y para actuar sobre este mundo, porque, claro, porque se, se introducía ahí a Dios y Dios de alguna forma, eh, digamos que estropeaba, que entorpecía la acción, el pensamiento que el hombre podía tener sobre sí mismo y sobre el mundo. Por tanto... Había un concepto muy negativo, en general, no digo en todas partes, pero sí bastante generalizado, de Dios y de la religión en, este, en esta realidad social en la que vivimos en, este, en el siglo XX y ahora. Esto no ha sido una cosa que se haya producido de golpe, esta verdad sociológica, este problema sociológico en torno a Dios y a la religión nos ha producido de golpe. Esto tiene una larga historia. Eh, como les decía el otro día en el vida anterior, ya en el siglo XVI empieza toda una revolución, un querer hacer del hombre el centro del universo, el antropocentrismo. Y eso. No era así en los siglos anteriores, por ejemplo, en la Alta Edad Media, no era así. En la Alta Edad Media, por ejemplo, por decir una fecha, es decir, a partir del siglo X hasta el siglo XVI, es decir, eh, la, la religión ocupaba un lugar central, era el centro. Se decía que la filosofía era la sierva de la eh, teología, o sea, teología ancila, Antilda quiere decir sierva, Teología, de la teología, esta era la frase, la frase. Y esto, esta realidad en esos años, en esos siglos, era el centro, el teocentrismo frente al antropocentrismo. Y ese antropocentrismo ha ido ganando espacio cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Por muchas razones, se las enumeraré así un poco, mire. Una, por, por digamos, porque hubo una serie de intelectuales que, que hicieron una crítica muy dura ya empezando en el siglo XVI a la religión como que la religión había ocupado todo el espacio y no había dejado que se creara un humanismo un humanismo que tuviera entidad propia que tuviera entidad propia luego irrumpe el, un, un movimiento contrario a toda metafísica o sea, a toda aquella filosofía que se basa en la metafísica que parte de un método deductivo de verdades, de grandes verdades, de las cuales luego se van eh, partiendo otras verdades más, más particulares. Y en lugar de ese método, se crea un método científico, inductivo, que parte de la observación de los fenómenos para comprobar, crear hipótesis y verificar esos fenómenos, la verdad de esos fenómenos, creando leyes, creando predicciones y creando teorías. Esto, esto empieza a darse ya con, por ejemplo, hay, diré dos autores, por ejemplo, Francis Bacon y Galileo Galilei. Y esto hace ya mucho tiempo que pasó, estamos hablando del siglo XVI-XVII. Ahí ya, estos dos autores, sobre todo, Galileo Galilei, ya claramente claramente pone las bases clarísimas en, ya del método científico. Por tanto, el método anterior, la metafísica y su método, queda un poco, en muy segundo lugar. La ciencia irrumpe y crea paradigmas y modelos nuevos sobre la vida, sobre el universo, sobre la explicación del ser humano. Por ejemplo, fíjese, pondré dos ejemplos. El, el alma, el concepto del alma, cuando se descubre, cuando se descubre la evolución por Darwin, y él dice, en el origen de las especies, que el hombre procede de los animales, eh, de los animales, parece de los animales superiores, esto derrumba la teoría, por ejemplo, del alma. ¿Qué es el alma entonces? Si procedemos de los animales superiores la teoría del alma, como una sustancia contradistinta al cuerpo, que esa era la teoría del alma, como algo contradistinto al cuerpo que el ser humano tenía en su, en su propio ser, valga la redundancia, se derrumba. Y entonces hay que crear, hay que, por así decirlo, eh, reflexionar sobre ese concepto, sobre el concepto de alma, de una forma muy distinta, muy distinta, hay otra cosa, por ejemplo Otro ejemplo El concepto de la, de la creación La creación el, el modelo creacionista El paradigma creacionista Decía, eh, tomaba Lo que dice el Génesis Al pie de la letra Y decía que Dios había creado Esto que está en el Génesis muy claro Que Dios había creado primero una cosa Otro día otra, otro día otra Evidentemente, todo eso se descubrió Que no era así ¿Por qué? Porque al descubrir un modelo de evolución del ser humano que no era, que no se correspondía con eso, entra en crisis todo ese modelo. ¿Y entonces qué pasa? Pues que todos aquellos, la, las iglesias, la iglesia católica y las iglesias en general, tienen que plantearse el problema religioso de una forma distinta. Eh, hay aquí una cosa, hay una cosa aquí importante y es que, el hecho de que muchas formas de entender la religión quedaran, digamos, en crisis, en crisis eh, no, significa, no significa esto, que la religión por eso deje, eh, deje de existir, no, significa, significa que la religión, es decir, todas aquellas personas o iglesias, eh, eh, habían, habían eh, tomado, para explicar los fenómenos religiosos, la cultura de su tiempo. No, no había otra. Lo mismo que, que el ser humano del siglo 1000 toma de, de su entorno, de lo que en aquel momento era la cultura predominante, una forma, los conceptos necesarios para explicar la religión. Eso es, no puede ser de otra manera. Cuando eso cambia, evidentemente la religión tiene que reflexionar sobre eso para eh, crear... Una, una doctrina, una doctrina religiosa que se adecue a los avances, los avances. Esto no significa que la religión eh, se haya quedado eliminada. Lo que ha quedado eliminado es una forma de explicar ciertos fenómenos religiosos. Y esto no ha hecho daño a la religión, porque, como he dicho antes, ha, ha hecho que los teólogos, que son, por ejemplo, que son como los científicos de la religión, pues hayan tenido que reflexionar sobre todo esto muy seriamente, y yo diría muy honradamente, y crear eh, modelos diferentes, explicaciones diferentes. E, en, este sentido, en este sentido, por ejemplo, eh, digamos que, que no sólo ha habido digamos personas o autores concretos que hayan hecho una crítica del hecho religioso eh, eso es una cosa ahora veremos por ejemplo un poco por ejemplo lo que dice por ejemplo alguna cosa, alguna idea de Marx alguna idea de Feuerbach Alguna idea, por ejemplo, de, de Freud, álbum, etcétera, de autores concretos. Pero yo diría que lo más importante quizá no ha sido eso. Lo más importante ha sido, como, como decía el otro día, esa ola que empieza de una forma muy pequeña y va haciéndose grande, grande, grande, grande a lo largo de estos, digamos, cinco últimos siglos. Y esa hora, en esa hora está todo lo que decía en el, en el vídeo anterior, pero está también la mentalidad, el clima que se va creando a todos los niveles sociales sobre el hecho religioso. Y en eso, aparte de los autores concretos, está todo el cambio de paradigmas, de modelos, de modelos de entender la vida, de entender al ser humano, de entender la mente, de entender todo. Por ejemplo. El empirismo, que es el modelo que prevalece desde hace ya varios siglos, el modelo que prevalece, pues evidentemente crea un modelo en el cual eh, la idea de Dios queda un poco mal parada, en el sentido de que el empirismo dice, por ejemplo, que no formamos, nuestra mente se forma a base de las impresiones, las impresiones crean las ideas y luego la mente se crea a base de digamos, de grupos de ideas que se van asociando y que van creando la complejidad de la mente. Es un pequeño resumen. ¿eh? Pero esto, evidentemente, esta explicación que ha sido predominante, ha partido, ha querido eliminar, eh, digamos, el que el ser humano tenga algo así como esencial, como un sujeto un sujeto que crea una subjetividad. Eso, este empirismo, lo ha eliminado y ha creado el, el ser humano, digamos que se ha hecho a partir de, a partir de los objetos, a partir de aquello que, de los objetos y de los conceptos, de los objetos que ponemos en nuestra mente y a través de ellos nos relacionamos con el mundo y nos adaptamos al mundo. Pero claro, esto como digo, ha querido eliminar, ese concepto de sujeto y todo aquello que a partir de ahí se crea, que es toda la subjetividad humana. Entonces, todo esto, como digo, los autores concretos y ese clima, esa ola que se ha ido haciendo cada vez más grande, han creado un clima, un clima general, en todos los aspectos, en todos los aspectos en el aspecto digamos de las élites científicas en, las, en las élites científicas y la gente en general por ejemplo fíjese eh, una cosa muy importante fue lo que hizo por ejemplo por poner un ejemplo el conductismo el conductismo allá a principios del siglo XX eh, con Watson eh, empieza diciendo que algo así como vamos a crear, empieza diciendo no, nosotros tenemos que crear una psicología científica claro, ellos se quieren subir al carro de la psicología científica y para eso dice ¿cómo crear una psicología científica? pues nada, tenemos que partir de algo que se pueda comprobar ¿y qué es lo que se puede comprobar y ver y medir? la conducta entonces dice, bueno pues vamos a eliminar eliminamos todo aquello que forma que es que está detrás del concepto de sujeto y el concepto de subjetividad en el sentido moderno no en el sentido medieval en el sentido de, del alma como esa como esa sustancia contralista al cuerpo no sino como algo moderno el concepto de sujeto en el sentido moderno y entonces podemos crear una psicología científica eliminando todo eso y pero fíjense eliminando todo eso qué nos queda que nos queda? Los que nos quedan es un materialismo puro y duro. Un materialismo puro y duro. Esto evidentemente afecta a la cuestión religiosa. Porque para hablar de la religión, yo creo que es muy importante aceptar que somos, no solamente somos eso que nos viene dado desde fuera, sino que nosotros tenemos como seres humanos una entidad, un sujeto, somos sujetos, o sea, que tienen en su formación, en su constitución algo muy diferente, muy distinto a aquello que tienen los animales, incluso los animales superiores. No somos simplemente animales más evolucionados, sino que hay un salto, hay una trascendencia, hay un trascender, se trasciende eso. Bien. Luego, por ejemplo, otro ejemplo, podría ser desde la biología, el caso de Coran Loren. Coran Loren, por ejemplo, fíjese, hace una cosa, Parte de Kant y parte justamente de el, de el a priori kantiano. ¿Pero qué hace luego? Luego le da la vuelta a la tortilla y entonces dice, sí, hay que partir de algo interno, es verdad que hay algo interno, pero entonces primero a partir de Kant y luego dice, pero eso interno es simplemente la configuración que hacemos del mundo a través de nuestros órganos físicos. Y entonces le da la vuelta a lo, que había dicho, a lo que había dicho Kant y afirma, de nuevo, una especie de materialismo físico, biológico. Biológico. Pero, de nuevo, es un ataque a, esa, a ese sujeto y a esa subjetividad. Eso queda eliminado y nos encontramos, de nuevo, con un materialismo. Entonces, podemos decir una cosa, la religión ha sido eliminada, ya no podemos hablar de la religión, es algo del pasado, es algo trasnochado, es algo de gente con una mentalidad, vamos a llamarle precientífica, de siglos anteriores. Mire, hay una serie de autores hay una serie de autores que han hecho un ataque directo al corazón del hecho religioso. Por ejemplo, Calmar Calmar dice, la religión es el opio del pueblo, el opio, es decir, la religión adormece la dignidad del ser humano, como que la elimina, como que el ser humano, bajo el hecho religioso, bajo la creencia religiosa, no puede realmente convertirse en un ser libre. Está alienado porque eh, está como dependiente de ese ser llamado Dios que eh, no le permite, no le permite, no per se permite en esa creencia liberarse de eso, sentirse autónomo y crear un mundo justo, un mundo bueno, un mundo sin injusticias, un mundo donde se han eliminado las clases sociales y donde sobre todo los pobres del mundo encuentren su dignidad. Por ejemplo, Feuerbach, todos estos autores son del siglo, eh, digamos, eh, 1800, entre 1800 y 1900. Algunos pasan 1900, los que voy a ir nombrando. Feuerbach, por ejemplo, dice la religión. La religión es que el ser humano proyecta sus deseos fuera y esos deseos que él dice que es lo mejor del ser humano le, los, convierte, les da, los convierte en ese Dios. Dios sería entonces la proyección en una serie de representaciones donde están incluidos los deseos del ser humano y a eso le llama Dios. Entonces dice, no, no, no, no. Si Dios no existe, lo único que pasa es que hemos puesto ahí una serie de deseos y hemos creado una representación o representación de ese ser que llamó Dios. Y dice, eso tiene que volver al hombre. Eso es del hombre, y tiene que volver al hombre. Y entonces ya ese Dios se esfuma, queda esfumado cuando vuelve al hombre. Por ejemplo, otro autor. Por ejemplo, Nietzsche. Nietzsche dice la religión fuera es una cosa enfermiza es una cosa que priva al hombre de, de, de su libertad, de su dignidad eh, de su qué hacer en este mundo etcétera, etcétera, etcétera Nietzsche hace una crítica de la religión severa, dura etcétera, etcétera por ejemplo, Freud Freud dice voy a leer una frase de Freud miren, tengo aquí el tomo 21 de las obras completas de Freud y de la editorial Amorortu, y en el porvenir de una alusión que he estado repasando estos días, por leerle solamente una frasecita, no solamente voy a leer una, una frasecita muy pequeña, ¿eh? pero mire, dice por ejemplo Freud, dice, <coughs> hablando de las representaciones religiosas, dice, estas representaciones que se proclaman enseñanzas, no son decantaciones de la experiencia ni resultados finales del pensar. Son ilusiones, cumplimientos de deseo de los deseos más antiguos, de su, de su fuerza. No, perdón, el secreto de su fuerza es la fuerza de estos deseos. Esto lo dice. Freud, en el porvenir de una ilusión, en el capítulo sexto, al principio del capítulo sexto. Eh, en relación, por ejemplo, a lo que les he dicho antes sobre cómo se plantea, si no lo he dicho lo digo ahora, cómo se plantea actualmente el problema religioso, quiero leerle un pequeño párrafo también de esta obra que me encanta, a mí me, creo que es una gran obra, de Wolfgang Pannenberg, un teólogo, Antropología en perspectiva teológica, me parece un hombre brillante, un hombre de ideas claras, un hombre que se le entiende bien. Dice, por ejemplo, dice, dice, toda la historia de la teología de la Teología Filosófica en la Edad Moderna, tiene en común no partir ya del cosmos, para demostrar, para demostrar por modo físico a Dios como causa primera del acontecer natural. En vez de ello, <coughs> argumentaba, desde la existencia y la experiencia, para mostrar que Dios está supuesto ineludiblemente en cada acto de la existencia humana. Es decir, que antes la teología partía de un modelo en el cual se considera a Dios el creador del universo, era el modelo creacionista, era un modelo era un modelo donde se donde se decía aquello de no hay reloj sin relojero, porque el, el reloj tiene que haber sido creado por nadie y del, del reloj se iba como diciendo eh, aquello de, de la potencia y el acto, ¿no? No, se, no podemos hablar de reloj de algo creado si no sino ponemos en el origen a alguien que no sea creado y que sea el creador de todo eso. O sea, ahí se partía de este modelo. Actualmente no se parte de ese modelo. Actualmente se parte de la experiencia humana, del ser humano. Es un, se parte de una antropología, de una forma de entender al ser humano, no de un modelo físico del cosmos, del universo. Eh, estos autores que les he dicho, eh, Marx, Feuerbach, Nietzsche, Freud, todos estos autores han tenido una influencia enorme en la mentalidad religiosa de los hombres del siglo XX y de ahora mismo también. Ahora bien, ahora podemos hacernos una pregunta. ¿Está la religión superada? ¿Podemos decir simple y llanamente que Dios no existe y que es una utopía, y que pensar en eso es cosa, cosa de locos, una cosa infantil, o una cosa de gente que tiene eh, que no ha llegado a tener un pensamiento eh, racional, digamos, bueno, puede ser ¿podemos decirlo así? Mire, yo creo que no. Yo creo que no. Mire, una cosa... Una cosa que ha influido mucho en la religión no ha sido solo la crítica, no ha sido toda esa ola que se ha creado del siglo XVI hasta ahora mismo y de estos autores que han hecho esa crítica tan mordaz, tan profunda, tan eh, incisiva en la religión y en el problema de Dios. No, ha habido otra cosa, ha habido, ha habido otras cosas. Otra cosa ha sido, vamos a ver, la religión cristiana, por ejemplo, se basa en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es, desde muy pronto, visto como alguien más que un hombre, que un ser, que vive en un momento determinado de esta historia del mundo. Hay una serie de, una historia de, pers de personas en aquel momento que confiesan y que incluso dan su vida, diciendo que ese Jesús de Nazaret era alguien más que un ser humano, era, vamos a llamarle Dios, el Hijo de Dios, como se le quiera llamar, etc. Y eso eh, ellos lo confiesan desde muy pronto. Ese Jesús de Nazaret, el Jesucristo, el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, como decía en el vídeo anterior, en el tiempo que vivió tiene una forma de ser, una forma de pensar, una forma de actuar, tiene una palabra. La iglesia, las iglesias que se dicen cristianas, el fundamento de esas iglesias es Jesucristo es su palabra, son sus hechos, es esa actitud que él tiene frente a la sociedad de su tiempo, es también aquello que él dice y que no son simplemente verdades humanas, sino que él dice otras cosas. Él dice, por ejemplo, él habla del reino de Dios, él habla de que aparte de este reino del mundo, en general, de... Toda esta realidad del mundo, existe otra realidad que es la realidad de Dios. Y dice, no solamente dice eso, sino dice, esta realidad del mundo acabará, pasará. Lo que no pasará será la realidad de Dios, el reino de Dios. El reino de Dios. Y eh, no solamente dice eso, sino que dice otra serie de afirmaciones sobre él mismo que le ponen, en otro lugar, en otra categoría, y esa categoría es la categoría de poder decir sobre ese ser que es Dios. Bien, ahora bien, las iglesias muchas veces no han seguido mucho a este Jesucristo. Han hecho demasiadas cosas contrarias a la doctrina y a los hechos, de ese Jesucristo. Las iglesias muchas veces se han vestido con ropajes que no tienen nada que ver con ese Jesús de Nazaret. Mire, han tenido muchas riquezas, y ese Jesús de Nazaret fue muy pobre, y estuvo entre los más pobres. Han tenido mucho poder, y ese Jesús de Nazaret afirma rotundamente que el que quiera ser el primero que se haga, el último o sea, que sea el que sirva a los demás. Y las iglesias han tenido un poder enorme, enorme. Las iglesias, muchas veces, han vivido muy lejos de la gente. Y ese Jesús de Nazaret vivió entre la gente. Estaba siempre rodeado de los más pobres, de los más miserables. Cojo, lisiados, enfermos la gente que le seguía era la gente del pueblo. Imagínense ustedes cómo sería la gente de aquellos pueblos hace dos mil años. Imagínense ustedes por un momento cómo irían vestidos. Entonces no había duchas, había, no sé, pues una jofaina, una para lavarse un poco, una acequia, un... ¿Eh? Imagínense ustedes las ropas que llevarían. Imagínense ustedes los leprosos, que eran confinados en lugares apartados para que no se contagiara la gente y Jesús de Nazaret se acerca a ellos recuerden aquel leproso Jesús va por un camino imagínense los caminos de entonces porque nos hemos hecho un modelo una idea de Jesús de que nos ha transmitido a la iglesia pero si imaginamos al Jesús de la historia imagínenselo por aquellos por aquellos lugares por el campo, por aquellas sendas por aquellos caminos polvorientos entonces no había carreteras asfaltadas ni había grandes edificios ni había a, a, el templo, el templo era lo más, lo más grande, lo más, lo, más, lo más de lo más, digamos. Bueno, pues imagínense aquel leproso que se acerca, fíjese, se atrevió a acercarse a Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús mirándolo fijamente le dice, quiero, estás limpio. Pero, fíjese que ese Jesús de Nazaret estaba allí junto a los leprosos. Parece que no tenía miedo de contagiarse. Los paralíticos, los ciegos. ¿eh? Entonces, la iglesia ha hecho muchas guerras, ha tenido mucho poder, ha luchado en muchas batallas. Ha, creó la Inquisición, torturó. Claro. Amigos, todo eso que ha sido tan. que ha tenido una influencia tan grande, la gente lo ha visto, la gente lo sabe, la gente no ha contactado con ese Jesús de Nazaret, ha contactado con la iglesia, y la iglesia muchas veces, no digo siempre, ¿eh? no digo siempre, ha estado al lado del poderoso, del rico, del que tiene el Fausto, mire, mira, le diré una anécdota, a mí todavía, todavía me, me me me irrita ver esta ceremonia donde están los cardenales, los cardenales, etcétera, con todos esos ropajes que llevan. Caramba. ¿Por qué no? Porque si todo eso aleja del pueblo, si todo eso aleja de la gente, si todo eso se ha hecho para distinguirse, para ser diferentes, para ser más, para estar allá arriba. ¿Por qué no se va eliminando todo eso y utilizan ropajes más adecuados al momento actual? Las iglesias, me refiero a los edificios, las iglesias, que hay tantas en los países, por ejemplo, de aquí de Europa o de otros lugares, las iglesias muchas veces saben lo que ha pasado. Yo lo voy a decir así. Las iglesias para mí han sido los lugares en los que se ha secuestrado a ese Jesús de Nazaret, el Jesucristo sí a pesar de que sean lugares de culto, lugares de oración, lugares donde se, eh, donde se ofrecen los sacramentos etcétera, pero se ha secuestrado ¿por qué? porque ese Jesús de Nazaret tendría que estar en la calle en la calle y la iglesia tendría que llevarlo a la calle, en mitad de la gente, a las instituciones de la calle, llevarlo ahí hacerlo vida ahí y llevarlo en la conducta, en la palabra, en la argumentación, en todo. Entonces, la gente, la sociedad actual, la sociedad del siglo XX, no se ha apartado de Dios solo porque hayan habido todas esas cosas que les he dicho antes. No, se ha apartado de Dios también porque aquellos que se dicen cristianos no han sido el reflejo de ese Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret se enfrentó de una forma radical con la clase religiosa de su tiempo, ojo, la clase religiosa, porque quien dominaba políticamente eh, Palestina en aquel entonces era el ejército romano, allí estaba Pilato, que era el gobernador, y cualquiera se... se enseguida venían las legiones y eliminaban al que al que se sublevara, y hubieron varios eh, levantamientos, incluso en el tiempo de Jesús de Nazaret y los, los eliminaron todos, eliminaron todos, entonces eh, Jesús se enfrenta a la sociedad religiosa de su tiempo, y se enfrenta ¿por qué? porque el modelo de Dios que ellos afirmaban, y predicaban, con su conducta, con su manera, con sus ideas, que las ideas que tenían sobre los seres humanos eran falsas, eran erróneas. Y Jesús de Nazaret les tiraba al cuello y les decía, sepulcro blanqueado, raza de víboras, hasta las prostitutas, y los, los que no creen so, serán estarán antes de vosotros en el reino de los cielos. Entonces, la iglesia, las iglesias cristianas, que siguen a ese Jesús de Nazaret, deberían haber llevado a ese, Jesús tenaz, a ese Jesucristo a la calle. La calle quiere decir que tendría que estar en los lugares de trabajo, en las conversaciones, en los bares. Eh, eh. ¿Por qué? Porque la gente quedara admirada, admirada, del ejemplo de los que se llaman cristianos. Empezando por el Papa, por los obispos, que todavía, caramba, todavía muchos de ellos viven en palacios. Un día les contaba que me encontré aquí en Valencia, en la plaza del ayuntamiento, o sea, en el centro de Valencia, a un cura. Lo veo por la calle y yo lo conocía. Digo, hombre, ¿dónde vas? Me dice, voy a palacio. Y le digo, en plan de sorna. Le digo, ¿y qué palacio? Y le digo, hombre, ¿qué palacio va a ser? El palacio del obispo. Digo, pero todavía vive en un palacio. Que sí, sí. Digo, pues mira, ya es hora de que cogiera los bártulos y se fuera en un piso, en un barrio. Que viviera en un piso, en un barrio. ¿Por qué no puede vivir un obispo en un piso, en un barrio? Al lado de la gente, normal y corriente, y salir a, a pasear, y a comprar, y hablar con la gente. Y, y hablar a la gente de ese Jesús de Nazaret, de una forma sencilla, de una forma con el ejemplo, con la vida. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos decir entonces que la clase religiosa actual es equivalente a su comportamiento, a su conducta, aquella a la que Jesús de Nazaret se, se enfrentó de una forma diametral. Mira si se enfrentó, que lo eliminaron, que lo injusticiaron, que lo llevaron a una cruz. No lo llevaron a una cruz porque fuera su amigo, no, no. Lo llevaron a una cruz porque se había enfrentado con ellos y les había desenmascarado. Y a todos es que es el que desenmascara a los poderosos amigos. Ya saben ustedes lo que le espera. Entonces, y ahora. Entonces, este es un problema importante. Les hablaré de otra cosa. Aunque el vídeo sea un poco largo. Pero es que no quería hacer otro. Quería acabar con el tema con este. Yo espero que ustedes me entiendan. Miren, hay otro problema. <coughs> Y ese es el problema de los textos, los evangelios, los evangelios se crean al principio, los evangelios eran, no había nada escrito, entonces no había nadie que tuviera una grabadora para ir grabando lo que decía Jesús de Nazaret así, y después no, la gente, los apóstoles, la primera comunidad cristiana, sobre todo los apóstoles, la gente que siguió directamente, que conoció físicamente a ese Jesús de Nazaret, cuando murió, contaba, contaba las cosas, y primero había pues relatos orales, orales. Esos relatos orales después fueron puestos por escrito, por escrito, y primero, y, y de una forma, supongo que eso se hizo, porque tuvo que ser así necesariamente, primero se hizo de una forma quizá un poco desordenada, y luego intentaron recopilarlo de una forma un poquito más ordenada, de una forma más cronológica, etc. Y de ahí salen lo que son los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos no se pueden considerar, lo digo porque la gente no se puede considerar un texto histórico en el sentido de que lo que digan sea la palabra exacta de lo que dijo Jesús de Nazaret. No, eso hoy en día los teólogos lo dicen clarísimamente dicen lo que dicen los teólogos, los teólogos como este que es, eh, como este libro eh, y otros teólogos de ahora, de este mismo instante, lo que dicen es que los evangelios narran la esencia de lo que fue Jesús de Nazaret. Por ejemplo, los evangelios dan un claro en su esencia, un claro, un, ¿cómo decir?, una clara declaración de las intenciones de ese Jesús de Nazaret, de cómo vivía, de lo que decía, de cuál era su actitud, etcétera, etcétera, de las cosas que decía cuando él, cuando él afirmaba de sí mismo cosas que no caben, en el concepto de hombre tal cual hay otro problema miren, es que la cosa es complicada es que ser creyente no es no es que ser creyente amigo no es eso no es la fe del, del, del no sé cómo decía antes del, se decía la fe del carbonero no hombre no, hoy en día ser creyente es una exigencia enorme ¿por qué? porque lo primero que hay que hacer es formarse y la mayoría de los creyentes no tienen ni siquiera una Biblia en su casa. Pero, ¿cómo es posible, hombre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de creyente no se forma bien? Las parroquias deberían ser, todas las deberían ser facultades de teología donde la gente se formara y se formara la gente y la gente se conociera. Miren, en 1947. 1947, 45 mejor dicho, me he equivocado. Un campesino árabe hizo un asombroso descubrimiento arqueológico en el Alto Egipto. Bueno, ¿de qué les estoy hablando? Les estoy hablando de los evangelios gnósticos, de lo que se llaman los evangelios apócrifos. Tengo aquí un ensayo de una autora que se llama Helene Pagel, muy interesante, muy importante, ¿eh? que leyéndolo, te das cuenta, bueno, en ese tiempo, en ese tiempo, lo digo antes que se me olvide, hubo otro descubrimiento muy importante, que son los textos de Kurrán, los manuscritos del mar muerto, que se llaman los textos de Kurran. Eh, los textos de Kurran, en general, lo que dicen, es que eh, hablan de la sociedad de aquel tiempo y no no, no niegan, digamos que lo que dicen, que lo que dicen, confirman lo que sabemos a través de los evangelios del ambiente de aquel del ambiente que los evangelios reflejan de aquella sociedad de aquel tiempo. Los textos de, se, estos textos que les he dicho a los evangelios porque pues, se encontraron en un lugar que se llama eh, son los de Nah Amadí, nah Amadí y este Nag Amadi, en Egipto, la montaña de Nag Amadi, encontraron una serie, un montón de textos de lo que se llaman los evangelios apócrifos. Y los evangelios apócrifos, que hay un montón, ¿eh? dicen cosas muy diferentes de lo que dicen los evangelios canónicos, es decir, aquellos evangelios que la Iglesia ha afectado como, como, como los verdaderos, como los auténticos. Bueno, ¿por qué le digo esto? Le digo esto porque para un creyente, un creyente no es aquel que se levanta a poner y dice, yo creo en Dios. O como la gente dice por ahí, bueno, sí, yo creo que hay algo. No. Un creyente tiene que ser una persona ilustrada. Ilustrada. Que haya, que se haya formado y esté en formación constante sobre su fe. Sobre lo que profesa con su palabra y con su vida. Un creyente, ese es un creyente del siglo XXI. El creyente que es creyente por, por, por herencia, porque lo ha recibido su padre, está muy bien. si sí, eso no está mal. Pero tiene que convertirse en un creyente que tenga una fe personal. Personal quiere decir que la haya madurado, que la haya estudiado, que la haya ilustrado. Entonces, hay que conocer todo esto. Todo esto de lo que lo estoy hablando, hay que conocerlo. Y a lo mejor esto excede mucho a una persona. Claro que sí. Y muchas veces excede. Porque la gente tiene que trabajar, tiene que tal y cual. Pero para eso estarían las parroquias. Las parroquias deberían estar para eso. Para hacer cursos. Para ilustrar. Pero ilustrarla de verdad. No convertirse como sé muchas parroquias. Y se lo puedo decir sabiendo lo de lo que hablo. Que lo que hacen es dar cursitos. Pero lo máximo que hace es decir, ¡ay, qué malos son estos señores que dijeron estas cosas sobre nosotros! Y nosotros, fíjate, nosotros tal, tal, tal, tal... No, hombre, no. Hay que ser serios. Se han dicho cosas muy serias. Desde estos señores, por ejemplo, Marx dijo cosas muy serias sobre la religión. Freud también, Nietzsche también, Feuerbach también. No se pueden tirar por la voz diciendo, es que estos señores, ¡ay, qué cosas decían de la religión! con la verdad tan grande que nosotros tenemos en las manos. No, hombre, no. Hay que leer a esos autores. Yo tengo por ahí una serie de libros de personas que no son creyentes y los leo con mucho agrado. Y además me encanta leerlos, se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque me interesan sus argumentos, me interesa lo que dice, me interesa de verdad. Entonces, voy al último apartado de esta de esta de este vídeo. ¿se puede creer en Dios hoy en día? en el siglo XXI Mira, yo les diré una cosa el ser humano el ser humano efectivamente según sabemos por la teoría de la evolución por el evolucionismo nace se genera a partir de las especies animales superiores pero pero llega un momento en que trasciende, puede trascender la condición animal no es fácil trascender la condición animal porque solo se puede ser un hombre religioso cuando se ha trascendido la condición animal no que se elimine la condición sino que se ha trascendido, que es diferente la condición animal nos hace estar apegados a las cosas de, de aquí abajo pues a comer, a beber, a, a la sexualidad y a tomarnos una cerveza pero somos algo más que eso. Les decía en un vídeo hace poco que aquel hombre primitivo de hace 20.000 años que cazó un ciervo y lo cazó él solo y dijo, ah, podría comérmelo aquí, mira, lo, lo, lo hago aquí un fuego, lo aso y me lo como y me pongo la barriga así de grande. Y mirando el ciervo pensó, no, mis compañeros que están ahí también tienen hambre, tienen tan, tanta hambre como yo. No me lo voy a comer solo, lo voy a llevar y lo voy a compartir con ellos. ¿Se dan ustedes cuenta del paso tan grande que es de decir, tengo hambre, como un león, tengo hambre, el león tiene miedo, va y caza un, un ñu, por ejemplo, o una gacela, ¿eh? o incluso un elefante, porque a veces cazan hasta elefantes. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos la capacidad de trascender esa parte animal de nuestra esencia, de lo que somos, de nuestra especie, tanto, eh, tanto, apart, tanto de la especie como del individuo. Tenemos la capacidad. Y justamente, porque tenemos esa capacidad, de plantearnos, de tener una cosmovisión, una visión del mundo que supera muchísimo cualquier concepción, cualquier que un animal puede tener, refiero lo que les entra por los sentidos, lo que siente de sus instintos, por eso podemos plantearnos el problema de Dios. El problema de Dios es un, algo muy sofisticado en el ser humano, es decir, se necesita ser un ser humano, verdaderamente formado, verdaderamente elevado, por así decirlo, más allá o por encima de esa condición animal pura y dura, para poder plantearnos el problema y Por tanto, el problema de hoy no es de seres ignorantes, es de seres muy cultos, es de seres muy inteligentes, es de seres serios es que se hacen preguntas importantes y quieren responder a esas preguntas mire, tengo aquí una autora una psicoanalista François Dolto. este librito no es muy grande pero es muy interesante se llama El Evangelio ante el Psicoanálisis Miren lo que dice. dice dice lo que leo en los Evangelios me parece la confirmación la ilustración de esta dinámica viva que actúa, que actúa en el psiquismo humano y su fuerza derivada del, isco, del inconsciente allí donde el deseo tiene su fuente de donde parte en busca de lo que falta la vida el efecto de verdad siempre nueva que el contacto con los evangelios produce en el corazón y la inteligencia son una llamada día tras día renovada a superar nuestros procesos lógicos conscientes. Es decir, el deseo humano, no en el sentido de que el deseo humano, vamos a ver, el deseo humano, Freud dice, Freud habla de que la religión es como una ilusión, aunque la palabra ilusión no tiene solo ese concepto, ese significado que Freud le da ahí. La palabra ilusión tiene otros conceptos. La palabra ilusión es el deseo que tenemos los seres humanos de trascender muchas cosas, de buscar la verdad, de tener ilusiones, de querer a los demás, de hacer algo creativo, de hacer algo bueno. La palabra ilusión tiene también otra forma de entenderse. No solamente como, no lo mismo iluso, no lo mismo un ser iluso que un ser que tiene ilusiones. ¿Eh? Entonces, lo que quiero decirles es que desde. Lo más profundo de, de, de, lo, la más, de lo más profundo de nuestra realidad humana, o en lo más profundo de nuestra realidad humana, hay un deseo, un deseo metafísico, que trasciende lo físico, y que si bien hemos de tomarlo y llevarlo a un proceso secundario, como decía Freud, a un proceso secundario, a un proceso de pensamiento, si bien hemos de hacer eso, no es un deseo, ese deseo no es ninguna tontería. Y en ese deseo está, de alguna forma, el deseo de alcanzar a ese Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón y nuestra esencia y lo que de verdad somos en lo más profundo de nuestro ser, ni se calma, ni se colma, con nada de este mundo solo Dios puede calmar y colmar el deseo que yo tengo de verdad de justicia de belleza de sinceridad de autenticidad la religión no es algo que podamos utilizar para evadirnos de la realidad, no, muy al contrario. Un creyente auténtico, la religión, le lleva a meterse en el corazón del mundo, en el corazón de la realidad, en el corazón de los problemas, en el corazón de las injusticias, en el corazón de la verdad y de la mentira, para metiéndose ahí en el mundo, para encarnándose en el mundo, hacer lo mismo que hizo ese Jesús de Nazaret en su tiempo, que fue meterse en ese mundo de su época y vivirlo a tope y hacerse responsable del mundo para transformarlo. Hay otra cosa, no lo he dicho antes, porque claro, a veces se me olvida alguna cosa. Mire, el modelo de sociedad que tenemos ahora en los países occidentales, que creemos que tenemos, el modelo, el non plus ultra, es un modelo capitalista. El modelo capitalista no es un modelo que esté de acuerdo con el cristianismo. ¡Claro que no! Que sea quizá el mejor modelo que hemos logrado hasta ahora es posible. Pero no es un modelo cristiano. Ojo, eso que quede claro. ¿Por qué? Porque el modelo capitalista eh, acepta, y lo acepta por esencia propia, la división de clases. Acepta, por ejemplo, que un señor pueda tener mil millones de euros. Eso está en las constituciones de los países democráticos. En las constituciones. Que un señor pueda tener mil millones de euros, mientras otro gana al mes 400 euros. Y no puede pagar la luz. Y no puede pagar el alquiler y lo tira y se queda en la calle el otro día me encontré en la calle un señor que me dijo me dijo yo antes me lo dijo a mí dice si usted me hubiera visto hace tres años usted no se lo habría creído y me contó su historia bueno no la voy a contar aquí una historia dramática le pasaron un montón de cosas así como pum pum pum pum pum pum y se quedó en la puta calle y se quedó sin un duro y se quedó sin casa y se quedó sin nada eso puede suceder en nuestra sociedad nuestra sociedad no es una sociedad cristiana Jesucristo no habría, habría criticado esta sociedad de la forma tan clara y tan contundente como criticó la de su tiempo y además es Nacer, si estuviera aquí ahora mismo lo que criticaría más que nada sería a su propia iglesia por tanto a ver desde nuestra condición humana y desde nuestra capacidad de pensar que es lo máximo que tenemos, de crear, de responsabilizarnos del mundo, de crear productos, le llamo productos, pónganlo de productos, de, de crear productos sofisticados y elevados, uno de esos productos es el planteamiento del hecho religioso. Y yo puedo decir, y digo, que soy un hombre de fe, que soy creyente, porque he hecho todos esos pasos. Y después de hacer todos esos pasos, puedo afirmar aquello que decía Pedro. Señor, ¿a dónde vamos a ir sin ti, si tú solo tienes palabras de vida eterna? Y yo... Soy un enamorado de ese Jesús de Nazaret. De su palabra, de su obra, de su vida, de, la razón, de las razones por las que fue ajusticiado y llevado a la cruz. Y yo creo que la palabra de ese Jesús de Nazaret es tan... evoca, mmm, eleva tanto nuestro deseo que yo pueda afirmar y decir esa frase que acabo, de, que acabo de decir. Se me olvida algo que lo tengo en la punta de la onda, pero era importante y no se no me viene, no me viene, a, no me viene a la cabeza, ¿no? Pero, a ver, no se dejen ustedes impresionar fácilmente, ni por unos ni por otros. No crean ustedes fácilmente ni a unos ni a otros. No. Reflexionen, piensen, hagan una crítica. La palabra crítica no es, no tiene el sentido vulgar, criticar, decir los defectos de, de alguien. Tiene el sentido de poner en cuestión las cosas para buscar la verdad. Eso quiere decir la palabra crítica. Sean ustedes personas críticas. Busquen la verdad apasionadamente. Si buscan la verdad apasionadamente y van, y van ustedes, porque claro hay que ir, y van a ese Jesús, de, a los textos evangélicos, se van a quedar sorprendidos. Pero primero tendrán que quitarse todos los prejuicios e, e ir a esos textos con ánimo de encontrar la verdad. Y ustedes quedarán impactados e impresionados de la relación tan estrecha que hay entre su deseo el deseo profundo de su ser, ese deseo metafísico que va más allá de lo físico, y esa palabra y ese encuentro con ese Jesucristo de los textos evangélicos. Que hay muchas dudas sobre él, por ejemplo, eh, ya les he dicho lo, lo, lo, que, lo que dicen muchos evangelios eh, gnósticos y lo que dicen los canónicos, etc. Pero sí que podemos afirmar, y eso afirmarlo después de haber sido una persona que estudia todo esto, que uno puede depositar su confianza, la confianza de su vida y de su corazón en ese Jesús de Nazaret, en ese Jesucristo. Eh, lo dejo aquí. Eh, me ha costado, se lo digo francamente, me ha costado mucho trabajo hacer este vídeo. Porque... He tenido que ver muchas cosas, he tenido que repasar muchas cosas. Es un vídeo que estoy preparando desde el verano, desde el mes de agosto. Le he dedicado muchos ratos. Esto es una síntesis de lo que he hecho. Podía haber leído muchos textos, pero se habría hecho eterno este vídeo, o tendría que haber hecho cinco vídeos. Pero yo también me canso y me agoto y no puedo hacer todo lo que desearía. Bueno. Eh, les agradezco a ustedes su atención, a todos aquellos que envían comentarios, saber que decirles de verdad, que los comentarios son importantes, que son el alma del blog. Manden ustedes comentarios y, y háganlo desde su desde su crítica y que este y que este blog les sirva, como le digo siempre, para una cosa, solo para una cosa, para tomarlo como elemento para avanzar, para avanzar en su vida. Para progresar, en todos los sentidos. A fin y a cabo, esa es la intención del blog. Háganlo ustedes, y yo me sentiría contento de saber que ustedes est están utilizando el blog para esto. Eh, gracias y buenos días a todos, y hasta el próximo blog, que creo, creo, creo que va a ser el comentario de una película espero poder hacerlo no lo sé si lo voy a poder es una película que están poniendo ahora que se llama Tok Tok del Tok sobre el Tok quiero ir a verla y hacerle a ustedes un comentario sobre esta película que ahora está tan de moda lo del Tok que Freud llamaba la neuro, era la neurosis obsesiva bueno, pues nada más que esto hasta pronto